Entonces, eh, necesitamos entender de qué se tratan las cadenas de caracteres y qué funciones ya existen, así que no hay que estarlas desarrollando desde cero para poder trabajar con ellas. Básicamente, un string en C es un array de caracteres. ¿sí? O sea, que ya sabemos declarar un array. Si yo quiero declarar un espacio para guardar un nombre, bueno, tengo que decirle cuántas letras Pretendo que el nombre tenga como máximo y a eso sumarle uno. Porque hay un carácter especial que se pone al final de los textos para indicar que los textos terminaron. ¿sí? Que se llama contrabarra cero. O sea, ese carácter, lo voy a dejar acá anotado, es el contrabarra como si fuese el contrabarra del contrabarra n. Pero bueno, contrabarra cero. Eso indica que un texto terminó. Entonces, si yo quiero. Un texto de 10 letras, tengo que hacer un array de 11. ¿Por qué? Porque en el, en el momento que esas 10 letras estén en la posición número 10 del array, que sería la, la número 11 físicamente, va a aparecer el contrabarra cero para indicar que ese texto terminó. Miren, vamos a, ya que tenemos nuestro super Excel abierto, vamos un segundo al Excel. Ok. ¿Qué quiero decir con que? Imaginemos que esto fuese la I del array, ¿no? Y yo tengo la posición, vamos a hacer que esto esté todo centrado. Así nos queda bien fachero. Perfecto. Supónganse que esto que voy a escribir para acá abajo son los valores de la I. ¿sí? Yo voy a declarar una array que es char nombre de 11 elementos. O 5 elementos. Sí. Bueno, quiere decir que voy a poder, tengo la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4. Ahí están las 5 posiciones. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta posición. ¿sí? Esto es la variable. Vamos a ponerlo con un fondo, así se nota que esto que estoy inventando acá es la i. Entonces, ¿qué pasa? Si yo al texto le pongo la palabra, no sé, 1, en la memoria se va a escribir esto. La U, la N, la O. Y el texto que va a venir acá al final para avisar que no hay más nada es el contrabarra cero. Entonces lo que aparece acá no me importa. Porque nadie lo va a atender a lo que aparece en esa posición. ¿Por qué? Porque la forma de indicar que el usuario quiso utilizar esa variable hasta acá es el contrabarra cero. ¿sí? Si yo después vengo en, esta, en esto y escribo chau, bueno, se va a escribir el chau. Y el contrabarra cero, ¿dónde se va a ir a parar? Acá. ¿Sí? Esperen que me cuesta encontrarlo en el teclado. Contrabarra cero. Y esa es la manera de decir que puse un chau. Si pongo la, va a venir la L acá, la A acá, y el contrabarra cero va a venir acá. Y nadie se va a preocupar por lo que quedó acá abajo. Lo que quedó acá abajo es basura. ¿sí? Cualquier función que trabaje con string va a decir, ah, esto sirve, esto sirve, acá terminó. Entonces... ¿Qué macanas me puedo llegar a mandar? Supónganse que yo acá quiero escribir, eh, no sé, Pedro. P, E, D, E, B, O. El contra barra cero va a venir y lo va a escribir acá. Esto ya es una posición de memoria de otra variable. sí. Ya esto es peligrosísimo, o sea, esto está mal. Pero, ¿qué pasó? Y yo lo mandé a escribir ahí, porque le quise meter en una variable que no estaba pensada para guardar a Pedro esta cantidad de caracteres, que son 5, entonces parecería que está todo bien, pero no consideré que siempre ocupa uno de más. sí Entonces, ¿qué pasó? Desbordé esa variable. ¿A dónde fui a escribir? Y bueno, lo que venía después que venía este espacio de memoria, había algo. ¿Sí? No sé... Si justo yo en mi código había declarado un char y acá abajo había declarado un int, y bueno, capaz que acá abajo hay un int. Y lo sobrescribí, le metí un contrabarra cero como parte del contenido del int. Una barbaridad. sí Entonces, ¿qué, va? ¿Qué, ¿qué es lo que suele pasar? Bueno, nosotros vamos a declarar estas variables medio exageradas. Entonces, yo qué sé, si esta variable la declaro de 50, yo sé que esto puede seguir creciendo, está bien, o sea, hasta el índice 49. 49. ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, cuando escriba cualquier cosa, lo que me va a importar es dónde termina esa cosa. Bueno, ahí va a haber un contrabarra cero. Entonces, si acá que decía Pedro, ahora quiero poner Pedro, espacio, chau, bueno, el contrabarra cero va a venir a parar acá abajo y así va a indicar que eso es lo que yo quería escribir dentro de la variable. ¿sí? Y si después me arrepiento y quiero poner la, bueno, vengo y pongo la L, pongo la A, y pongo acá el contrabarra cero. ¿Sí? Y no me preocupo por lo que quedó acá abajo, quedó lo anterior, yo qué sé qué quedó. No me importa, porque cualquier función que trabaje con string, va a decir, lo útil es esto. ¿Por qué? Y por acá hay un contrabarra cero. ¿Por qué se inventó todo esto para trabajar con los strings? A priori se inventó para omitir la necesidad de tener que estar pasándole a, una a todas las funciones de string el límite. Acto seguido se dieron cuenta que no era una buena idea, pero se sigue usando. Pero vamos a ver que vamos a tener que utilizar funciones a las que sí le podemos pasar el límite para que no nos pase eso que acabamos de ver. O sea, eso de que si yo tengo una variable más chiquita, como esta que ni por casualidad yo pueda tratar de escribir acá abajo, porque estoy pasándome, me estoy desbordando, ¿sí? O sea, si yo acá me pongo a escribir cualquier pavada, bueno, esa cualquier pavada tiene que terminar acá, porque si yo hago uno más y el contrabarra cero viene acá, ya estoy escribiendo en la dirección de memoria de otra variable, o sea, en otra posición. Entonces voy a tener que utilizar funciones que no me permitan que esto pase. Para poder usar esas funciones, van a ser funciones que sí van a tener que recibir este límite. Para saber que, ni aunque el usuario quiera, se pueden pasar. ¿sí? Pero bueno, básicamente, o sea, las primeras que vamos a ver, vamos a ver que utiliza, no vamos a pasar ese límite, y vamos a ver que para todo se utiliza el contrabarra cero. Lamentablemente en C no es posible asignar una variable string en otra. O sea, yo no puedo est hacer esto si nombre existe... Yo no le puedo meter a nombre, nombre no, nombre, no le puedo meter ni un literal, no le puedo, no puedo hacer esto, ¿sí? ni le puedo asignar otra variable. Nombre 2. Esto no existe. ¿sí? ¿Por qué? Y porque si ustedes ahora recuerdan lo que estuvimos hablando hace un ratito, esto era un array. ¿Y el nombre de un array qué era? ¿Y la dirección de memoria del primer elemento? Entonces yo acá estaría asignando a una variable que contiene la dirección de memoria de un elemento, la dirección de memoria de otro elemento. Ya suena medio ridículo. ¿sí? Entonces, claramente eso no va a copiar en nombre lo que hay en nombre 2. Vamos a tener que hacerlo eso a través de funciones. Al igual que no podíamos copiar ningún array de esta manera. O sea, si nosotros el array edades lo queríamos copiar en otro array, hubiésemos tenido que copiar letra por letra, eh, bueno, número por número porque eran edades, y en este caso necesitaríamos hacer una función que si yo genero otro array, o sea, si esto era mi array nombre, vamos a suponer, y yo me quiero generar el array nombre 2, bueno, para generarme el array nombre 2, voy a tener que generar un espacio que soporte lo mismo que este tiene, o más grande, y voy a tener que ir recorriéndolo y ir copiando. ¿Sí? O sea, voy a tener que copiar esto y ponerlo en la misma posición. Copiar esto y ponerlo en la misma posición. Copiar esto y ponerlo en la misma posición. ¿sí? O sea, básicamente voy a tener que hacer una función que recorra este array. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre un contrabarra cero. ¿Sí? Y copia cada uno de los elementos en el otro array. ¿Se entiende? O sea, hay que copiarlo uno por uno. Tendríamos que hacer una función que recorre el primer array y copia en el segundo. Eso, si esto fuese un array de entero, un array de flotante, un array de lo que sea. Si es un string, como eso es un comportamiento bastante común, ya está hecho. Ya hay una biblioteca que se llama string.h, string. H, que ya tiene toda esta funcionalidad o la funcionalidad típica para poder operar con arrays de carácter. ¿Sí? Así que no nos vamos a ver obligados en hacerlo. Esto del copiado, por ejemplo, se llama strcpi string copy, y ya hace esto de copiar un array en otro. Así que no lo vamos a tener que hacer nosotros a mano. Vamos a ver de qué se trata eso en el código. Bien. Entonces, hasta acá vimos que nosotros si queremos declarar un array, siempre tenemos que pensar en un elemento más que el que realmente necesitamos. O sea este array de nombre es capaz de guardar 10 caracteres como máximo. ¿Por qué? Porque la última posición ¿sí? va a estar dedicada al contrabarra cero, que es lo que van a utilizar las funciones de la biblioteca string.h para darse cuenta que hasta ahí llega la información útil dentro de mi array. ¿Hasta acá me siguen? Perfecto. Bien, todo bien, buenísimo. Ahí está, algo del chat. No somos primero G, pregunta a alguien. Mira, si sí, estás cursando mal, hace seis clases, te quedé matar. Eh, entonces, tenemos un array declarado. 11 posiciones, útiles, 10. La última, o siempre una, no sé si la última, la anteúltima, la antepenúltima, eh, depende de la palabra que yo termine metiendo adentro, va a estar dedicada al contrabarra barra cero. ¿sí? Entonces, ¿cómo, ¿qué cosas puedo hacer con el array? Bueno, puedo. Si quiero copiarle un texto adentro, tengo para, bueno, para todo lo que voy a hacer con el array, necesito una biblioteca que se llama string.h. ¿sí? Así que ya de entrada... Vamos a traernos la biblioteca. String.h Para copiarme lo que hay dentro del array, tengo que utilizar una función que se llama strcpi. String copy. Esa función recibe dos parámetros. El origen, el destino y el origen. O sea, igual que si ustedes harían una asignación. O sea, lo que yo no tengo permitido en C es hacer esto. No funciona no puedo hacer esto, ¿sí? Lamentablemente, no funciona. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, lo meto acá adentro, digo, nombre es el primer parámetro, Juan es el segundo, ¿sí? Y hago una copia de Juan, lo estoy copiando adentro de nombre, ¿se entiende? O sea, no lo hace el compilador por nosotros, lamentablemente, y lo tenemos que hacer nosotros ahí, a Manelli, con una función. Entonces, esa es la manera de copiar dentro de nombre el string Juan. Ahora, al igual como, que como hicimos antes, nosotros, a un, a, a, como esto no deja de ser, es, es un array, yo lo puedo inicializar, ¿sí? O sea, yo le podría dar un valor inicial. De dos maneras se puede dar un valor inicial a un array de string. La primera, que es la que ya conocemos, poniendo acá letra por letra, o sea yo podría poner cada una de las letras y decir, esperen que, ahí, quiero guardar la J, quiero guardar ¿sí? la U, y así sucesivamente hasta que formo Juan, y al final del cuento le termino poniendo el contrabarra barra cero. vamos un, una locura. Y por suerte se puede hacer esto para inicializarlo, que es escribir acá directamente Juan. Entonces ahí el array nombre ya arranca cargado con ese Juan. Ahora, esta línea de código solamente puede estar ahí, en la declaración de la variable, como, como un valor inicial. O sea, no lo puedo seguir usando. Una vez que lo inicialicé, si yo quiero alterar el contenido de la variable nombre, ¿sí? necesito hacerlo con esta función que es string copy. STRCPI. Que lo que hace internamente es eso, o sea, recorre el array María, elemento por elemento, y lo copia dentro del array nombre. ¿Hasta ¿sí? qué? Hasta que hasta en que María aparece un contrabarra cero. Esto, obviamente, también es válido si yo tengo declarado una variable que no fuese esta, de igual tamaño o más grande, que se llama, no sé, si yo quiero con strcpi, puedo copiar en auxiliar el contenido de nombre. Bien, o sea, en vez de recorrer un literal, va a recorrer este array elemento por elemento y lo va a copiar acá. Para mí es una línea de código, pero internamente lo que está pasando es que se está recorriendo nombre... Hasta que se, encuentra un, se encuentre un contrabarra cero. Y copiando todos los elementos acá. ¿Qué puede pasar acá? Puede pasar que, por, por lo que sea, auxiliar, supónganse que tiene, es un array de tres posiciones. Cuando yo quiera copiar nombre dentro de auxiliar, las primeras tres posiciones se van a copiar con esto, pero después esta N, ¿a dónde va a ir a parar? Bueno, como se lo imaginan, a cualquier lado va a terminar rompiendo otro espacio de memoria. ¿sí? Y esta función no hace nada por ayudarme a que eso no pase. Por eso, esta función se las considera dentro de las funciones inseguras. ¿sí? O sea, que no, no nos dan ningún grado de seguridad con respecto a los, a los desbordes de memoria, los overflows de memoria. Entonces, no la vamos a utilizar y vamos a utilizar su versión segura, que se llama strncpi. Se usa igual, solamente que tiene un parámetro adicional, si lo pueden ver, bueno, está muy chiquitito, pero si lo pueden ver, el como último parámetro, se le puede pasar un límite de hasta dónde copiar. Entonces, ¿cómo suele ser la manera de usarla? Bueno, la arrancamos a utilizar igual que esta. Le decimos que queremos copiar en auxiliar el contenido de nombre. Pero, que, limite, que se limite solamente a copiar... El sizeOf, que me va a decir cuánto mide auxiliar. ¿Sí? Esto va a lograr lo siguiente. Esto es una forma de implementarlo sencillo para no estar contando cuánto mide auxiliar. Directamente esta función le va a devolver que auxiliar mide 3. Entonces, ya le va a poner un límite a la copia. Independientemente de que nombre mida un millón... Sí, yo ya acá le estoy diciendo, mirá, auxiliar mide 3, así que no te podés ir de viaje. Entonces, va a copiar de una manera razonable y auxiliar no me va a desbordar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? profe ¿hay soft que era lo que contaba el contenido de, de elementos de auxiliar? En este no, caso? no tan fino. Me dice cuánto espacio ocupa eso en memoria. Justo como los char ocupan, cada carácter ocupa un byte, me sirve para hacer esto. ¿Está bien? O sea, yo acá es el... Vamos a hacer, a ver, cuando tienen una duda así, la forma de resolverla es esta, es muy simple, miren. Agarra y dice, che, ¿esto para qué sirve? Bueno, vengo acá y me hago un printf. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles podrían ser las dudas? Si size off está teniendo en cuenta lo que está dentro auxiliar o no, o cuestiones por el estilo. Bueno, no. La realidad es que no, que lo que me va a dar es el tamaño. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a hacer un size off de nombre y un size off de auxiliar. Y lo voy a imprimir acá. Entonces voy a decir, nombre, mide, y acá... Y nombre, mide y auxiliar. Mide. De. Y entonces ahora voy a hacer acá un size of de nombre y un size of de auxiliar. A ver qué me dice esto. Sí. Vamos a arrancar, vamos a comentar esto y después seguimos. Vamos a compilar, vamos a salvar. Bien, fíjense. Nombre mide 11 y auxiliar mide 3. ¿Sí? O sea, inclusive nombre, ni, eh, auxiliar ni siquiera tiene nada cargado adentro. O sea, lo que me está contestando es este valor. Es cuánto miden, o sea, cuánto espacio tienen. Si yo auxiliar acá le pongo 30, bueno, me va a decir, si lo compilo y lo corro, me va a decir ahora que auxiliar mide 30. ¿Sí? O sea, me devuelve el tamaño físico. En bytes de esa variable. Entonces, para un string copy seguro, me sirve como límite. ¿Se entiende? O sea, nunca me voy a desbordar. O sea, nunca voy a terminar escribiendo el espacio de memoria de otra variable. Que si yo, si yo no tengo, no utilizo este tipo de funciones, en algún momento esa macana me la voy a mandar. ¿sí? O sea, en algún momento voy a terminar escribiendo un espacio de memoria que no es mío. Y estoy rompiendo otras funciones. ¿Se entiende esa situación? ¿Cuánto espacio tiene en total o cuánto espacio tiene disponible? En total, físico. O sea, esto es una macro de precompilador. O sea, esto pasa, no pasa durante mi aplicación, durante mi programa. Esto pasa, o sea, antes de que se compile el código. Entonces, lo que me va a devolver es lo que encuentra acá. Viene y dice, che, ¿cuánto ocupa en memoria esta variable? 30. Eso me devuelve. Sí. Okay. Entonces, el modo Disney no va Sí, Vamos a utilizar string copy y todas las funciones que, que les voy a mostrar a continuación. Las vamos a tratar, si existe su versión segura, utilizarlo en, en versión segura. ¿sí? Para, para evitar eh, que nos puedan hackear por ese lado. O sea, por meternos más texto... Del que soportamos en una variable y que nuestra aplicación se rompa. Eh, así que ya vamos a arrancar ahí sanitizando un poco las cosas que vamos a copiar en las variables para que no nos desborden de entrada. Bien. ¿Qué cosas son así como útiles de string? recontraútiles? ¿Esto permite copiar un string en otro? Es inevitable conocerlo casi para hacer cualquier cosa. Para contestar lo que estaba preguntando el compañero, eh, existe otra función que lo que me devuelve de las variables, a diferencia, vamos a dejar, esto es size, ¿no? Existe otra, que lo que me devuelve es el tamaño ocupado por el texto que tiene adentro, ¿sí? Esa, esa es strlen, se llama esa función, ¿sí? ¿Cómo se utiliza? Bueno, str, si ustedes ponen ahí, van a ver que, bueno, a ver si tiene strlen, en el len, es la, es la opción segura, y ustedes le tienen que decir de qué variable, ¿sí? bueno, no lo voy a borrar. Y acá le voy a hacer lo mismo, el size of de esa variable para que no se pase de largo. ¿Por qué? Porque ese trln, la versión insegura, la versión común, lo que hace es, hace un contador hasta que encuentre un contrabarra cero. ¿Y qué pasa si yo le paso un texto que no tiene contrabarra cero? Se queda contando eternamente, o sea, queda en un while infinito. En cambio, STR en el EN lo que hace es busca un contrabarra cero, pero por las dudas vas, se va fijando de no pasarse del tamaño máximo que yo le digo que tiene la array. Entonces, se aviva de que, de, o sea, de que se fue de viaje, o sea, de que lo que me sirve no, no está, de lo que le pasé no tiene un contrabarra cero. Si me fijo. A ver. A ver si me da acá el help tamaño. sí, Ahí, Ahí está. Retorna la longitud del, del coso en bytes. Si no, retorna el máximo. ¿Está bien? O sea, si se desborda, me va a retornar el máximo. Así que esto devuelve un numerito. Ese numerito, por ejemplo, yo lo podría utilizar acá para ver qué onda con el length. Y lo podría utilizar acá poniendo acá el nombre. Entonces, ¿qué es lo esperable en el caso del nombre? ¿Cuánto nos tendría que dar? O cuatro de Juan. Exacto. ¿Y auxiliar? Si está copiado, sería. Treinta están copiados, ¿no serían 26? ¿No estaría Juan ahí también? ¿Y eso para vos restaría espacio, decís? Auxiliar sería 4 también si copia Juan. Exacto. Auxiliar también sería 4. O sea, si yo, ese lo que me dice es cuánto es el espacio utilizado por el string, o sea, el, el largo del string. 4. Y si yo acá copié, y es 4. Y si no hubiese copiado nada, es 0, porque no copié nada. ¿Sí? Entonces... Es cero si yo acá lo inicialicé como vacío. Si no, Dios sabe lo que es porque puede ser que justo haya basura ahí adentro. Pero si lo inicialicé como vacío, es cero. Entonces, vamos a ver qué onda acá. Vamos a ver si eso es verdad. Porque por ahí les estoy mintiendo. ¿Sí? Esos warnings son de otra cosa. ¿eh? No le den bola. Lo que me importa es este código. Ahora después lo corregimos todo lo demás. Bueno, quedó horrible porque no le pusimos ni un saltito de línea. Vamos a meterle un saltito de línea acá. Y acá, por si después se nos junta con otro código. Ok. Y vamos a correrlo. Bien. Fíjense. Esto era el tamaño físico real. 11 y 30. Ahora, la realidad es que tanto este de 11 como este de 30, ahora tienen copiada una palabra de cuatro caracteres. ¿Sí? Solo eso tienen adentro. Una palabrita de cuatro caracteres. Y ese lo que me indica es ese tipo de información. O sea, yo ese la voy a utilizar cuando quiero validar ese tipo de información. Por ejemplo, un lugar bastante piola para usarlo. Si nosotros tenemos eh, un tamaño máximo que el usuario dispone en una variable para, que, para obtener el nombre de una persona. Bueno, si lo hace a través de una biblioteca nuestra, como vamos a hacer dentro de un ratito, podríamos... Nosotros tenemos un buffer enorme para pedirle al usuario el nombre. Guardamos lo que el usuario ingresa y después hacemos un STRLEN. Y nos fijamos si eso que ingresó el usuario excede o no lo que nos habían pedido. Y en el caso de que lo exceda, le puedo dar un mensaje de error al usuario diciéndole que el nombre no puede exceder los ocho caracteres. Pero en ningún momento rompí nada para que esa situación se dé. O sea, yo pude interfaciar con el usuario dándole una explicación clara, diciéndole el nombre que me pretendés ingresar supera la cantidad máxima de caracteres disponibles. Entonces el usuario sabe qué hacer para corregirlo. ¿Está bien? Y ni de casualidad, yo después estoy copiando eso en el espacio de memoria final. O sea, eso quedó en un buffer. Y si el usuario en ningún momento me, me cargó algo que a mí me entra como resultado, jamás lo copio y termino saliendo por un error. Así que es bastante común, bastante útil también, utilizar STRLM. Después hay otra cosa que ustedes en el ingreso eh, deberían hacer, supongo que lo hacían con un más, eh, en, creo, que, eh, o sea, creo que esto es válido en Javascript, o sea, ustedes podían hacer hola más chau, y bueno, y eso ahora era hola chau, bueno, eso no existe, pero bueno, existe otra cosa, eso se llama concatenar, entonces uno puede concatenar te texto con strncat. me equivoco. Ahí está. strncat. Lo mismo, tenemos que decirle en qué variable queremos concatenar qué variable y el tamaño máximo de la que se va a concatenar. O sea, en la primera que yo le estoy pasando es en la que le estoy diciendo agregale lo segundo. ¿sí? O sea, si yo acá le paso nombre... coma espacio la lala lo que estoy pretendiendo que haga es que a nombre que ya valía juan le agregue la lala eso si sí entra como está todo bien no pasa nada y para asegurarme que esté todo bien o sea para no errarle le paso como último parámetro el size of de nombre entonces ahí no le erro y concateno de manera segura. ¿sí? Entonces ahí en la variable nombre. Acabo de concatenar el texto. La, lala. La. Así como tenemos un printf. Ustedes ya son hackers. Ya saben usarla. Son ninjas con printf. Bueno, por suerte existe una que se llama sprintf. Y ese sprintf lo que es. Como ahí claramente lo explica. Es como un printf. Pero... Puede guardar dentro de un array de caracteres. O sea que es con el, ese printf somos Dios. ¿sí? Podemos hacer lo que se nos ocurre acá. Y lo único que tenemos que hacer es pasarle como primer parámetro un array. O sea, si yo le paso como primer parámetro un nombre. Coma. En vez de salir por consola, va a salir a nombre. Entonces la, lo que se me ocurra hacer acá lo puedo hacer. Yo acá puedo hacer por ciento de... Hola, por ciento, F, no sé qué. Y ir con, armando el texto que se me ocurre. Y en vez de verlo en la pantalla, lo voy a ver acá en nombre. ¿Se entiende? O sea, vamos a suponer que esta fuese auxiliar. Auxiliar. Yo en auxiliar puedo cargar, no sé, mi ¿Sí? size of es por ciento de... Como si fuese un printf común. ¿Sí? Entonces, yo, si yo ahora imprimo auxiliar. Un por ciento S porque es un string. acá también le puedo meter saltos de línea. Puedo hacer lo que se me ocurra. Bueno, lo puedo poner acá. El salto de línea es lo mismo. Salto acá, vamos a tener un salto acá. ¿Sí? este texto que acabo de componer, en vez de salir por la terminal, fue a parar acá adentro. Bueno ahí está, ven, este es el texto que quedó dentro de auxiliar. O sea, básicamente pueden componer ahí adentro lo que se les ocurra a ustedes según necesidad. Vamos de nuevo, preguntas. Sí. Eh, vale. Si sí, digo, si sí, sí, auxiliar. Ah, no, pero igual estoy. Estoy. Estoy verificando el límite. Porque me refería a que si es menor, mi, mi size of es tanto, por ciento de. Y es mayor que, el, que el, el largo del array. Yo con este size of estoy verificando de que no me pase, ¿no? ¿En cuál de todas? En estas dos, sí. Acá no. Esto acá fue cualquier cosa. Esto fue un número que yo tiré ahí. Un por ciento de. Para que se imprima algo acá. Eh, no, no, no. Esta sí se puede pasar de largo. ¿Cómo se suele utilizar ese printf? Bueno, en un buffer grande. Y yo después verifico antes de copiarla al lugar definitivo, no pasarme. Esa suele ser como la, la dupla que se puede armar. ¿Está bien? No sé si existe, me parece que no. Estas normalmente no tienen un formato seguro. No. Eh, bueno, habría que buscarlo. No sé si alguien se tomó el laburo de escribir un s printf seguro al que yo le pueda pasar como límite el tamaño de esto. ¿Se entiende? Pero si no, la forma típica de zafar es... Yo imprimo en un buffer y después, para no zarparme, termino antes de hacer antes de ponerla en auxiliar. Perdón. Hago esto. O sea que copio de lo que tengo en buffer, copio nada más que lo que entra dentro del auxiliar. Y buffer suele ser algo... Yo estoy tranquilo de que haga lo que haga, no me voy a pasar. ¿Sí? Depende del caso, 256. Yo qué sé, no sé. O sea, lo que yo necesite para asegurarme que no me paso, entonces puedo hacer esto del S printf. ¿Qué me puede variar acá? ¿Cuánto es lo que yo no estoy manejando? Bueno, lo que, lo que puede crecer es este número. sí Que sea un poquito más grande, un poquito más chico, depende del número que yo reciba acá. No es que se me... O sea, no se me puede ir de viaje más de lo que entra un int. O sea, el int más grande, 32.627, no sé, si fuese, bueno, ese es el número más grande que puedo aparecer acá. Yo puedo calcular cuál es la variable que necesito. Okay, gracias, profesor. Bueno, mira, ahí dice que está, yo no la probé nunca, SN printf, a ver si es verdad, o me está chamuyando. Sí, muy bien, existe. Y como segundo parámetro el size. O sea que se pueden ahorrar esto haciendo... Buenísimo. Ahí está. Pueden hacer de esta manera, ¿sí? Ahí hay un aporte del compañero. Ah. Esa sería la forma segura de copiar. Está bien, de acá no se van a pasar porque está como límite este freno para no pasarse. Esta es súper cómoda, los va a salvar un montonazo de veces de que quieran construir algo adentro de un string, y esta es una forma re, re cómoda. ¿Está bien? Porque fíjense que inclusive si ustedes tienen que concatenar dos cosas, esto más o menos zafa, pero si tienen que concatenar cinco cosas. Tienen que llamar a esta un montón de veces. En cambio, acá ustedes podrían ir poniendo máscaras por ciento S, por ciento S, por ciento S, por ciento S, y después le pasan todas las variables de un saque y construyen la, la definitiva, ¿sí? Está, está bastante copada la de, la de poder usar el Printf para este tipo de cosas. Podemos pasar a lo más lindo de la clase de hoy, que es vamos a pegarle una buena emprolijada a UTN C. Sí, que la, la teníamos media abandonada con lo último que nos va a permitir tunearla y ya a partir de ahí se la pueden construir ustedes completa. Les hago un comentario, eh, ahora se lo paso por Slack para evitar... Eh, hay un documento que explica cómo construir la biblioteca. A ese documento le hicimos un upgrade hoy. No sé si lo pasé por Slack, no... No lo sé, así que lo pasamos ahí por Slack. Subir. No, por Slack no. Ya está subido al campus igual, pero bueno, ahí se lo pasé por Slack. Eh, es el, el apunte que explica cómo, cómo armar una biblioteca. Es este, pero que se los muestro por acá. A ver si no podrá, Vení para acá. Este, sí. Desarrollo de una biblioteca, ahí subimos una versión nueva eh, con lo que vamos a hablar ahora. Que sería como a partir de acá. Vamos a empezar a charlar eso, de qué se trata eso que está ahí. Eh, se los voy a contar en, en vivo como para que no se les sea tan pesado leerlo, pero ustedes después lo, lo pueden investigar. Más o menos nosotros habíamos partido de acá. Eh, esto lo teníamos, o sea, la función... Get número pero la vamos a construir un toquecito distinto ahora. Así que, préstenme un cacho de atención. ¿Por qué? Porque ahora ustedes ya saben lo que es un string. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Saber lo que es un string nos va a traer como una ventaja adicional, que es que vamos a poder, independientemente de lo que queremos obtener con esta función, es un número, vamos a poder leer lo que el usuario nos ingresa como texto que es texto lo que el usuario nos ingresa. Entonces vamos a poder verificar eso que el usuario nos ingresa y realmente darnos cuenta si eso que el usuario nos acaba de dar lo podemos o no lo podemos convertir a un número. Y recién en ese momento lo vamos a convertir en un número y después de que lo convertimos a un número vamos a validar si está entre el mínimo y el máximo, que es lo que veníamos haciendo. ¿sí? O sea, esta era nuestra función pero vamos a empezar a construirla desde lo más chiquitito, que va a, poder, va a ser hacer, de alguna manera, de, o sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a empezar? De manera segura, a obtener información desde el teclado. Lamentablemente, esto deja en el olvido a ScanF, o sea que despídanse de ScanF, no lo van a usar más, y vamos a empezar a utilizar nuestra función para obtener información desde el teclado, que se va a llamar, la de ustedes como quieran, yo le puse mygets para que se separe de lo que sería el get, el, el, el get string del sistema, que no es seguro, es una función insegura y no se puede usar. Así que nos vamos a fabricar una que tenga en cuenta no desbordar la variable que el usuario nos pasa. O sea, vamos a construir una función segura. le llegó a explicar, Ernesto, por qué la palabrita está static adelante de las funciones? No, ¿no? No, no. No, no. No, bien. Bueno, resulta que existen dos tipos de funciones. Existen funciones que uno quiere utilizar fuera de la biblioteca y funciones que solamente están pensadas para darle un servicio a mi biblioteca de uso interno. Y que yo no quiero que se puedan utilizar desde afuera. ¿A qué me refiero desde afuera? Desde el main, por ejemplo. O sea, si yo quiero hacer que la función se utilice solamente dentro de este archivo, puedo hacerla privada. ¿Sí? La manera de hacer privada una función en C es la siguiente. Es ponerle la palabra static antes que todo. Y el, lo que sería la firma o el prototipo de la función, no declararlo en el H, sino declararlo en el punto C. Así de fácil. Eso que hace que la función no se pueda utilizar desde el main. ¿Qué sentido tiene que no se pueda utilizar desde el main una función? Bueno, nada, que es una función que yo creo que está pensada para dar servicio adentro de mi biblioteca y que no la pensé para que la utilice otra persona. ¿sí? Entonces, a veces en esas funciones me permito algunas cosas que no me permitiría en funciones que hago para el usuario final. Porque yo sé, por ejemplo... ¿En qué contexto voy a utilizar exactamente mi función? Entonces, quizás alguna protección que me está haciendo perder tiempo, la omito. Porque yo ya sé que eso lo había, que ese dato estaba verificado antes de usarla. No sé, ya vamos a ir viendo el porqué. Pero básicamente, si no son funciones que yo estoy haciendo para que le den servicio al usuario, las pongo estáticas, ¿sí? las dejo internas. ¿Cuál es la función que va a ser, de, o sea, de, este, de todo este choclo que yo hice hoy, la que estoy haciendo para que el usuario utilice desde afuera y que la utilice el mundo entero, es número. Y estas, para mí, son funciones de servicio interno. O sea, no, no, tengo, en, no tengo ganas de que la, la use el usuario desde afuera. Usu el usuario, si quiere obtener un número por la consola, va a llamar a esta. Entonces, esta no solo no es estática, sino que le, la hago empezar con ese nombrecito de utn-bajo, así cuando el usuario, en otra función por ahora en el main, escribe utn-bajo, el autocompletado le muestra todas las que yo tengo disponibles en mi biblioteca. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sería como un concepto de público y privado sí, con respecto a las funciones. Las privadas se van a usar desde acá adentro, y las públicas se pueden usar desde acá adentro, pero también se pueden utilizar desde otros archivos. ¿Cuál es la onda? La onda es, el usuario va a llamar a esta función. Que medio que es la que ya sabemos, ¿sí? O sea, el tipo nos daba un lugar donde quería que le dejemos el resultado, el resultado iba a ser del tipo entero, nos iba a pasar un mensaje, nos iba a pasar un mensaje de error, nos iba a pasar un mínimo, nos iba a pasar un máximo y una cantidad de reintento. Medio que esta ya la hablamos un montón de veces. Y esta función, ¿qué va a hacer para obtener el número? Va a llamar a otra función, que se llama getInt. Esa función, ¿qué va a hacer? Bueno, esa función internamente va a verificar si la cadena... Eh, perdón, esta me quedó mal. Esto no va a verificar si la cadena numérica... Esa, esta función lo que va a hacer es obtener un número entero desde la terminal. O sea, busca como resultado un entero. El usuario nos está pasando una zona de memoria que es un entero. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Va a llamar a la que obtiene un string cualquiera de la terminal, a esta la va a llamar, no solo esta función, la va a llamar la que obtiene un flotante, la que obtiene cualquier cosa, va a llamar a esta, y después va a llamar a otra función que le va a tener que decir si ese dato que acaba de ingresar el usuario como texto es, está formado solo por números. Y en el caso de que esté formado solo por números, lo va a convertir a entero y se lo va a devolver a esta función. Suena más intrincado de lo que es, pero vamos a ver cómo arranca el cuento. Olvidémonos de los reintentos, olvidémonos de todos. la a pensar de forma sencilla esta, total, sobre los reintentos y toda esa historia, ya hablamos un montón de veces. Básicamente esta función, más allá de la cantidad de veces que reintenta, lo que hacía en el fondo era, tenía un espacio auxiliar que se llamaba Buffer, ¿sí? en nuestra versión pica piedra de esta función directamente lo que hacíamos era un scan f, uy, perdón. lo que hacíamos era un scan f por ciento d y le pasábamos la dirección de memoria de buffer y a partir de acá validábamos si lo que el tipo había ingresado era mayor o igual al mínimo, menor o igual al máximo, si no le dábamos un mensaje de error. Obviamente acá primero lo que hicimos fue un printf ¿sí? de por ciento s, mensaje. Y obviamente como las funciones nuestras tienen que validar que estos punteros no sean null y que el mínimo tenga relación... Con el máximo siendo igual o menor y que reintento sea mayor a cero. Bueno, hacíamos toda esa cháchara acá. Pero en el fondo, fondo, fondo, fondo, lo que hacíamos en la función era imprimíamos un mensaje y leíamos un entero. Acto seguido validamos si este buffer era. Mayor, perdón, el mayor creo que lo tengo no, menor, mayor o igual al mínimo. Si buffer era menor o igual al máximo. Si estas dos cosas estaban, nos quedábamos tranquilos de que éramos capaces de, en resultado, ¿sí? copiar, como lo que tengo es un puntero, le pongo el operador de indirección, que es el asterisco, en resultado, copiábamos lo que buffer tenía. Esto es como el resumen de lo que esta función hace. Obviamente la nuestra, cuando quede robusta, no solamente hace esto, sino que valida los parámetros que recibe y al usuario le da reintentos. O sea, si esto no se daba, empezaba a reintentar. Entonces nosotros nos habíamos dado cuenta que para lograr eso hacíamos un do. Y acá abajo hacíamos un while y nos preguntábamos mientras que reintentos sea mayor que cero, seguíamos reintentando, ¿sí? Acá, lo poníamos acá. Y entonces en cada vuelta nosotros reintentos lo decrementábamos. Entonces si el usuario nos dijo, hace un reintento, Acá nos, nos quedó cero, entonces acá nos avivábamos y poníamos, bueno, tengo, tengo que aguantar el cero y decir si es mayor o igual a cero. Y en el caso de que lo conseguía, yo hacía dos cosas. En retorno, le clavaba un cero para decir que estaba todo bien, y hacía un break sí, como para salir de este, de este loop. Sí, Así que esto, en lo único que se está diferenciando a la que hicimos súper prolija... Sería en validar los parámetros que recibimos iniciales, o sea, preguntarnos si P resultado es distinto de null, y aparte preguntarnos si mensaje es distinto de null, y aparte si mensaje error es distinto de null. Y ya cuando llegábamos a la relación entre el mínimo y el máximo, ahí lo que nos importaba si mínimo era menor o a lo sumo igual que el máximo, y reintentos, lo único que nos preocupaba es que nos diga que sea mayor o igual a cero, ¿sí? para que sea razonable. Reintentos tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, ahora con esa validación, más o menos quedaría... Tan prolija como esperábamos. Vamos a ordenar un toquecito el código. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí tenemos una función como la sabíamos hacer. ¿Sí? ¿Algún ser vivo que quede del otro lado que conteste que sí? Sí. sí. sí, sí. Perfecto. Bueno, más o menos por ahí andábamos, por ahí nos quedó alguna macana en el código, pero pues, supongamos que no. ¿Qué pasa? Este scanf... No va más. ¿Por qué no va más? Bueno, básicamente porque este scanf, yo le escribo hola y no sé bien qué termina escribiéndome acá dentro de buffer. No sé si me carga un cero y no sé discriminar entre lo que me devolvió y lo que lo mandé a buscar. O sea, es no me sirve, no me gusta. Entonces, este scanf es al que nosotros vamos a liquidar. ¿Por qué lo vamos a, a cambiar? Bueno, lo vamos a cambiar por esta función que todavía no nos fabricamos que es la que nos devuelve un int. Se llama getInt. Entonces vamos a poner la función getInt, y esa es la que vamos a llamar acá. ¿Qué quiere que le demos getInt? Bueno, básicamente esta función pretende que yo le dé un lugar donde dejarme el resultado. Perfecto. Lo voy a, le voy a dar buffer. Y aparte, esta función ya me devuelve si salió bien o salió mal. O sea, que yo ahora ya la podría utilizar acá adentro, como un dato más a verificar. Yo podría decir, si esta función me devolvió cero, y buffer es mayor a mínimo o igual, y es menor a máximo o igual, si se da todo esto, obtuve un resultado. Si no, vuelvo a darle un intento al usuario. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa función hace que scanf desaparezca. Fíjense que si nosotros le dábamos un reintento al usuario, acá habíamos dicho que teníamos que imprimirle, antes de que vuelva a leer el mensaje, el mensaje de error, como para que entienda qué era lo que le estaba pasando. ¿sí? Ahí ya nos quedaría más o menos completo el, el mecanismo. Pero básicamente yo ahora quiero hacer una función que... De manera precaria podría ser lo mismo que el scanf. Pero bueno, ahora vamos a mejorarlo. Entonces, getInt es una función que tiene que asegurarme que si me devuelve un cero es porque me obtuvo un entero. Si no pudo obtener un entero, un número entero que el usuario haya ingresado, no me tiene que devolver un cero. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. Sí, sí. Entonces, su versión... Berretonga, ¿cuál sería? Lo mismo, vengo y escondo el scanf acá adentro. O sea, scanf, sí, y acá hago el... Comillas, por ciento de, coma, y lo guardo. Me genero acá un int, buffer, no sé qué, y lo guardo en el buffer. Termino, haciendo, termino escondiéndolo ahí adentro. Bueno, no vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer un buffer de texto que es lo que el usuario ingresa en el teclado. El tipo puede poner, hola, Juan, Pepe, 123, hola, A14, y todo eso para mí no es un número, ¿sí? es un error del tipo y se lo tengo que avisar. Entonces, lo que voy a hacer ahora, que ya lo sé hacer, me voy a hacer un char buffer, y por la duda, grande, como para no errarle, 4096, ¿sí? que ingrese el tipo lo que se le ocurra. Entonces, a priori, si yo no les digo cómo, bueno, ustedes acá dirían, bueno, pero pará, ahora lo que podrías hacer es leerlo como un string. Entonces usas scanf. Bueno, dale, empezamos por ahí. Lo leemos como un string. Voy a usar scanf, y acá iría con un %s para leer un string. Acá le tengo que pasar la dirección de memoria donde quiero dejar el, lo que me obtiene. Bueno, buffer. Entonces ahí terminaría estando lo que el usuario ingresa. ¿Y qué podría hacer si lo leí como string? Bueno, podría llamar a una función que todavía no me construí, que me diga si esa cadena que acaba de encontrar es numérica. ¿Sí? O sea, si, es, si solamente está formada por números. Entonces, si esto me devuelve verdadero, le paso buffer, y me devuelve verdadero, o sea, me devuelve igual igual a 1, verdadero, no hace falta escribir eso, ¿en qué, qué hago? Bueno, si me devuelve verdadero, lo que voy a hacer es, en ese momento... Le voy a hacer dos cosas. Primero, en retorno, voy a meter un 0 para avisar que está todo bien. Y después, en asterisco p resultado, ¿sí? o sea, operador de indirección de p resultado, ¿qué voy a meter? Bueno, si esto solamente tiene números, yo lo puedo convertir a través de esta función, que es ATOY, lo puedo convertir en un integer, ¿sí? un texto en un integer. Acá tengo que estar seguro que acá dentro de este texto solamente hay números. Si estoy seguro de eso, con Atoi lo puedo convertir en un ínteger. Entonces lo voy a poder devolver como resultado. Entonces fíjense que esta función ya lo que me permite hacer es, esta que todavía no la fabricamos, pero supongamos que mágicamente ya está hecha, esta me dice si lo que hay acá dentro son números. Si son números, los puedo convertir. Y si no, va a devolver un error, un menos uno. Si esta devuelve un error, nunca me va a mandar la macana de entrar acá. ¿sí? Porque como no devolvió cero, nunca voy a ni siquiera tratar de ver si es mayor o igual a mínimo. Ya se corta acá. ¿sí? Esto al no cumplirse, ya va a dar una vuelta más, si es que el que llamó a la función le pidió reintentos. ¿Sí? Bueno, básicamente se los comento yo, lo que hace es convertir. Vamos a dar ahí. Convierte una cadena, un array de caracteres, ¿sí? un string, lo convierte, en el caso de que eso sea posible, en un número íntegro. O sea, vos tenés como texto en un string 10, pero como texto, o sea, en la posición 0 del array, tenés un 1 en la posición 1 de la array, tenés un 0 y en la posición 2 de la array tenés un contrabarra 0. Eso que está como texto, es el texto 10, o sea, está como texto. 10 te lo convierte en el integer 10. ¿Sí? Si esto está así como texto, que es absolutamente válido, explota por los aires. ¿Sí? Es como en el curso de ingreso nosotros hacíamos mucho esto con el parsing, ¿se acuerdan? Nosotros lo parseábamos. Justamente recibíamos un string y ese string lo convertíamos a un number. En este caso sería un int. Acá hay que ser más específico con los datos. Pero básicamente es eso, es de una cadena de caracteres de esos datos lo convertimos a números. Lo que pasa es que el parsing como es Javascript, tiene sus libertades y obviamente no iba a explotar si había un carácter que no correspondía, simplemente no lo ponía. Acá explota Bueno, entonces, ya esta función GetInt está buenísima comparado con la porquería que veníamos haciendo. Entonces, esta ya está muy buena. Ahora vamos a ver cómo la podemos mejorar. Pero para que esta esté buena, necesitamos que este funcione. Ahora resulta que ese funcionar es más o menos fácil. Yo después por ahí les dejo algo para que ustedes la mejoren. Pero, básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de verificar que en cada lugar de esta cadena haya números, nada más. Y los números son caracteres que conocemos. O sea, es el, del carácter 0 al carácter 9. A priori, eso es lo único que me interesa. Ahora tengo que ver un detalle nada más, que bueno, un número también puede ser negativo. Así que en la primera posición podría haber un menos. Ahora lo arreglamos, pero supongamos que no. Entonces, estas funciones que... Que se si hacen una pregunta, devuelven verdadero o falso. ¿sí? Son ese estilo de funciones. No me avisan si salió bien o salió mal, sino que se dedican a devolver verdadero o falso. Nada más. Verdadero un 1, falso un 0. A mí esta me sale más fácil arran arrancándola en falso. Miren, ¿qué voy a preguntar? Voy a tratar de... Yo supongo de entrada que esto que encontré... Eh... No es un número. Al revés. Vamos, vamos a suponer de entrada que es un número. Vamos a devolver verdadero. Miren, va a salir más fácil todavía. Ahí está. Voy a hacer un while. Si ustedes tuviesen que iterar... O lo podemos resolver con un for. Si ustedes tuviesen que iterar una cadena, ¿hasta, hasta dónde la iterarían? Hasta que tenga el contrabarra n. El contrabarra cero, está casi bien la respuesta, pero sería el contrabarra cero, está perfecto. Si yo no tengo más información, la tengo que tengo que barrerla hasta el contrabarra cero. ¿Sí? Si tuviese más información, o sea, si yo a esta función le agrego un parámetro más, bueno, podría tener otro límite, pero supongamos que no de entrada. Yo voy a recibir cadena, entonces tengo que suponer que si quiero revisarla, tengo que iterar hasta el contrabarra n. Hasta el contrabarra cero. Disculpen. ¿Se entendió eso? Me lo pegué. Sí, me lo pegaste. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo puedo recorrer? Bueno, me puedo hacer una I, y no sé, con un for o con un while. Vamos a hacerlo con un for. Arranco desde cero. ¿Sí? Ah, claramente, en cada vuelta voy a incrementar I en 1. ¿Y cuál sería la condición de corte? ¿Ese que era largo, puede ser? ¿por qué? Muy elegante eso, ¿no? Algo así, más, como para que se entienda bien de abajo qué está pasando. La contra, Podríamos mover el contrabarra cero, mirá. Yo podría decir, ¿qué pasa en cadena en I? ¿Sí? Yo podría decir, mientras que cadena de I sea distinto a contrabarra cero, que siga iterando, que siga incrementando la I. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Okay, no sí. está mal lo que dijiste vos del STRLEN, pero el STRLEN va a ir y va a recorrer toda la cadena para encontrar a dónde está el contrabarra cero para dármelo como dato. En cambio yo acá lo puedo averiguar solo. En una sola pasada, ¿me entendés? Sí, sí, perfecto. No sé si, si se entiende, pero básicamente, o sea, aparte queda como más en evidencia que yo estoy recorriendo la cadena. Y estoy mirando en cada posición, o sea... Y arranca en cero. Entonces, en la posición cero va a venir y va a decir, che, ¿es distinto a contrabarra barra cero o no? Si es distinto, entro. ¿Se entiende? Y, si, y en el momento que sea contrabarra barra cero, no va a entrar más al foro. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá adentro? Bueno, yo voy a, voy a buscar la falla. ¿Cuál sería la falla? Y que no sea ni cero, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve. Si no es ninguno de esos, es una falla. En ese momento cargo en el retorno un 0 aviso que no es numérico y hago un break. Bien, vamos a hacer eso. Ya habíamos visto que podíamos en algún momento, o sea, sabemos que los caracteres no son más que números en la memoria. Si vamos a la tabla de código ASCII, por suerte, a ASCII se le ocurrió ordenarlos. O sea, si nosotros vamos a la tabla de código ASCII y miramos los números... Podemos ver cómo están ordenados, o sea, el 40, este vale 48 y este vale 57, o sea, están ahí, agrupaditos, o sea, son un segmento. Entonces yo voy a poder preguntar si es menor a 48 o mayor a 57 y dar eso como error. Bien, hago entonces, ¿qué tengo que preguntar? ¿Qué onda cadena? Cadena, en la posición i. ¿qué sería una falla? ¿Que sea mayor...? Que sea mayor al 9. Pero no el, yo no tengo el 9 como, como 9. Acá tengo dos chances. O me fijo cuál es el número del 9 en ASCII, el entero, o directamente pregunto por el carácter 9. Y digo, bueno, o es mayor a 9, y eso es un error, o es más chico que 0. Y eso también es un error. Si cadena es más chico que 0, es un error. Sí, Y si estoy en esa condición, chau, listo, acá detecté el error. ¿Qué hago? Bueno, ahí es el momento de retorno, ponerlo en cero, y hacer un break. Bien, O sea, si la cadena, lo que encontré, es más grande que 9, rompo. Y si lo que encontré es más chico de cero, rompo. ¿sí? En cualquiera de los dos casos. Tengo un caso particular acá para salvar, que sería... La primera posición del array. ¿sí? Si estoy en la primera posición del array, tengo que analizar qué hacer. ¿Por qué? Porque si estoy en la primera, es válido tener un menos. Solo en la primera posición del array es válido tener un menos, ¿sí? un número negativo. ¿Se entiende eso? Bien. ¿A quién se le ocurre cómo lo podríamos salvar? Sí. Discúlpame, Mauricio. ¿Vos cuéntame? el 9 y el 0 o puedes poner los valores que están en el código ASCII, ¿no? Sí, en general se suele hacer esto, o sea, se, se suele aprovechar de esta virtud que tiene el lenguaje, porque acá me queda escrito más fácil. Viste, si vos sí, la clav... es más fácil. Claro, si vos acá clavás un 58, no sé ni yo si puse bien el número. Perfecto. Te complicás la vida. Listo, ni listo. Bien. Yo no entiendo por qué comentás esto de que la primera opción podría ser un menos, Macarena. Y, y Macarena, y si quieres ingresar, o sea, le preguntás qué temperatura hace y te dice menos 5 grados. Menos 5 es un número. O sea que tendría que agregar los valores eh, negativos. Tendría que ser, es, obviamente, porque acá dice es numérica, después si vos querés, en otro caso vos podrías validar aparte si es positivo, eso es otro tema. De eso de última vos lo estás validando con el rango. Cuando vos llamaste a tu función, si querías números positivos, le dirás que querés desde cero en adelante. ¿Me entendés? Eso es otra cosa. Pero un número ínteger es positivo y negativo. Entonces, es numérica, me tiene que validar que hay un caso particular. Eso es lo que yo les iba a decir. Hay un caso particular que sería que ADENA en la posición 0 ¿sí? O oh, cadena, cuando I es igual igual a cero, si quieren, bueno, podría ser así, en la posición cero, si cadena, en esta posición, o sea, cuando se da esta situación, ahora lo cambio, ¿eh? si se da esta situación y acá hay un menos, está todo bien. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, sí, ahí entiendo. sí, sí. sí. Bien, o sea, si se da esta situación, lo que yo podría hacer es directamente, o sea, si estoy acá, empezar a contar, a ver cómo no se los complico este código. Eh... Pero, profe, ¿por qué no saca que sea menor a cero? Eso es lo que no entiendo. ¿Por, ¿por, qué, por qué no puede ser menor a cero? Porque el código ASCII marca números negativos, el código ASCII marca solamente los 0, 1, hasta el 9. No, pero acá hay otro problema. Imagínate que yo acá de alguna manera podría aceptar el menos también. Se, lo, lo podríamos escribir. El problema que tenés de aceptar siempre el menos es que si yo te escribo por consola 9 menos 9, eso no es un número negativo. O sea, el menos solamente es válido si aparece acá. No se aparece en cualquier parte del entero. Esto no es válido. ¿Me entendés? No está mal, es un error, el tipo acá se equivocó, no te quiso escribir esto. El menos solamente es válido cuando aparece acá, no en cualquier lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, vamos a hacerlo de una manera sencilla. ¿Desde dónde va a empezar la cuenta ahí? No la vamos a inicializar nosotros en el foro. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a preguntar si para no complicar más la cosa, si cadena en la posición 0 es igual, igual a un negativo, ¿eso está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Si se da esa sí. situación, vamos a hacer que la cuenta y arranque desde 1. Que valide a partir de ahí. Total, la 0, yo ya sé que está bien. Y si no, eso se puede escribir mucho más simple, pero no lo quiero complicar. Si no, vamos a hacer que i Arranque desde la cero ¿Vamos? Ok Otra manera de escribirlo sería Podríamos inicializar ahí siempre en cero Y preguntar si se da este casito particular Y incrementar y en uno ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Y el for quedaría vacío ahí en el primer argumento? Sí ¿Por qué tendría que...? No, no tiene por qué usarse los, las tres partes del for. ¿Se puede dejar vacío? O sea, quiere decir que el for no inicializa a nadie. Porque, bueno, nada, el, el, la inicialización va a tener que ver con esta condición. Ese va a ser el valor inicial de i. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, ya tenemos este es numérica. Perfecto. ¿Qué nos falta ahora? Esta ya nos está validando... Nos está diciendo, si esto que devolvió es verdadero, voy a transformarlo, pero todavía me queda esta berreteada, todavía me queda el scanf, que no está tan bueno. ¿sí? Bien, y les voy a dejar este código, el del principio, eh, comentado. Ustedes después lo descomentan para, para probar, para jugar, para lo que sea. ¿sí? Vamos a hacer la prueba de nuestra biblioteca acá en un ejemplo fácil supongo que yo tengo la variable buffer y le voy a pedir al usuario con utn getNumero, vamos a traerlo en i. ¿Cómo hacías es eso de autocompletar? Eh, control barra espaciadora, mi teclado es con eso. Supongo que en todos es así. Auxinta. Entonces, getNumero, aux... Int, coma, ¿qué me pide? Mensaje, número, vamos a poner acá un saltito de línea, error, vamos a meterle otro salto de línea, mínimo, máximo, 0, 2, cantidad de reintentos, 2, punto y coma, se supone que si esto me devolvió 0, está todo bien, Caso contrario, error. Si me devolvió cero, hago un printf y pongo acá. Saltito de línea. El número es por ciento de coma Bien. Acá vamos a hacer un while toda la vida, o sea, esto se va a quedar girando ahí hasta que yo frene el programa, o sea que me va a pedir tan números hasta el infinito, solamente para probar. Bien, compilo. Bueno, sí, obviamente podría haber arrancado a comentar esto desde acá y dejar este auxiliar afuera. Bien. Bueno, número 10, error, 1, error, 2, error, de error. Todo error. Vamos a ver qué hicimos, por qué me está dando error. Algo que tienen que estar bueno, bueno, en la medida que empiezan a tener más funciones, que tiene ahí el Open Declaration. A ver... Eh... Bueno, no lo llevo. No sé por qué. Podría haber llevado hasta acá. Todo me da error. ¿Por qué me das error? Vamos a ver acá abajo qué macán hicimos. Imprime mensaje. Verifica con buffer. Retorno es cero. Yo acá estoy verificando por cero, ¿no? Sí. estoy agotando los reintentos hago un break bien, bueno, lo primero que pueden hacer siempre que les pasa esto es primero forzar a la variable forzar a que esto devuelva siempre verdadero la validación que hicieron entonces de esa manera empiezo verificando si esta validación es la que me está molestando en mi código compilo de nuevo le doy play y ahora veo no, no es esa validación la que me está molestando. Scan -f, Acá me comí. No sé si es, pero por las dudas lo vamos a agregar. En el caso de ustedes sería F-Flush. En el caso mío es f -urge. Encuentra el error antes que yo me lo dice. ¿eh? STDIN. Y fico si es numérico. Ay, qué bacana, qué cosa hermosa. Acá que estoy devolviendo cualquier cosa. Lo que tengo que convertir es esto, se supone. Si vino todo bien. Tengo que convertir buffer. En retorno tengo que poner un cero. Y esto me devolvió, si está todo bien, verdadero. Bien. Vamos a avanzar. Bien. Vamos a darle play. Uno, el número es uno. Dos, el número es dos. Tres, error. ¿Qué le habíamos puesto a nosotros como parámetro inicial? Vamos a ponerle de 0 a 10, Así es más fácil de que no nos equivoquemos de vagueando. Y vamos a descomentar nuestra función que valida todo mágicamente. A ver qué onda. Bien. 2, bueno, 3, 4, 5, 10, 11, error. A, error ese error Menos 10 Error, me tiró Menos 11, error Menos 1, error ¿Por qué? No porque esté mal, sino porque yo no los estoy poniendo en el rango Vamos a aceptar ahora que hasta menos 2 está bien Vamos a darle ok Y vamos a darle play Menos 1 El número es menos 1 Menos 2, el número es menos 2 Menos 3, error ¿Sí? obviamente también me tiene que hacer eso está bien, pero si yo sigo escribiendo ya está mal ¿sí? o sea, si pongo menos menos uno también está mal ¿sí? o sea, ven que quedó más o menos elegante o sea, me está aceptando los negativos me está aceptando los positivos y no se está comiendo nada de todo esto o sea, cualquier barbaridad que yo haga con el teclado me lo está marcando como un error ¿sí? o sea que aparentemente esta solución quedó bastante robusta. ¿Qué nos falta? No quiero hacer esto acá. ¿Por qué? Porque no quiero usar más scanf. Entonces, ¿qué quiero hacer? Yo quiero terminar llamando a mi función, que va a ser segura, que yo le voy a poder dar un límite y no se va a pasar, y solamente va a leer lo que necesita de lo que el usuario ingresa y no cualquier cosa. Entonces, voy a utilizar esta, no scanf. Scanf no la voy a usar más. ¿Cómo se va a utilizar mi función? Bueno, mi función ya sabe que yo lo que quiero leer es un string. Entonces, lo que voy a hacer yo es llamarla como mygets. ¿sí? ¿Qué le voy a pasar? El buffer. ¿Y qué otro dato le voy a pasar? El tamaño del que no quiero desbordar. Entonces, le voy a pasar el size of de buffer. Listo. ¿Qué me va a devolver si logró hacer lo que le mandé a hacer? Cero. Me va a decir que está todo bien con un cero. Entonces, ¿dónde la voy a meter? Acá adentro. Voy a preguntar si mi función devolvió cero y si es numérica. Si se dan estas dos cosas, recién en ese momento voy a retornar un 0 y voy a convertir el número. O sea, voy a dejar de usar scanf y voy a pasar a utilizar mi función. El primer paso de retón que puedo dar es esconder mi scanf acá adentro. ¿Sí? Escondo el SCANF acá adentro. Genero otro buffer acá, si quisiese. ¿sí? Ahora, ahora vamos a ver que no tiene sentido. Pero me podría generar acá otro char buffer. Ahí. sí Y si está todo bien, o sea, me hice el scan, hice el purge, hice el SCANF. Voy a hacer que siempre retorne un 0. Y acá, ¿qué tendría que hacer para copiar en cadena de manera segura lo que el usuario, lo que, lo que me ingresaron por, por el teclado? ¿Qué función podíamos usar? STRN. Copy puede ser, profe. Sí, perfecto. STRN CPI. ¿Qué sí. tenía esta como parámetros? Bueno, tenía destino, origen y el tamaño del que no me puedo desbordar. El destino... Cadena. El tamaño que no puedo desbordar es longitud. Y el origen, en este caso, sería buffer. ¿Sí? Esto nada más que el paso cero para después escribir bien esta función. Esta no es la función que va a quedar. No tiene nada que ver. Ahora les voy a mostrar una punta de para dónde podría ir esta función. Me comí acá el punto y coma. Bien, ese warning por ahora no me voy a meter a explicar sigamos bien número 10 el número es 10 menos 1 el número es menos 1 listo sigue funcionando todo fantástico no rompí nada y ya estoy acá ya estoy usando my gets ahora cuál es nuestro último problema ya llegamos a ser todo prolijo todo hermoso todo seguro todo robusto pero tenemos un agujerazo de seguridad que es ScanF. ScanF no tiene ningún tipo de problema en desbordar Buffer. Ningún drama. O sea, si el usuario tiene paciencia e ingresa 4.097 cosas, todo explota por el aire. ¿Sí? No tiene control para no desbordar buffer. O sea scanf se puede pasar de largo. Entonces, todo lo hermoso que hicimos, le acabamos de dejar un bug de seguridad por usar scanf. Vamos a sacar scanf, lo eliminamos. ¿sí? O sea, sacamos scanf que no es seguro para el uso que nosotros queremos hacer. Entonces, ¿qué podemos utilizar si no utilizamos scanf? Bueno, hay una función que se llama fgets que es una función que nos permite leer de un archivo un, una cadena de caracteres. Como yo les dije que scanf leía de un archivo que era el stdin, me puedo abusar de eso. Y puedo leer del stdin una cadena de caracteres. Entonces, acá, esa manera de lectura tiene, un. fíjense que el segundo parámetro es la cantidad. Entonces, yo le puedo definir qué cantidad de caracteres quiero leer como máximo. Sí, ¿Qué cantidad de caracteres quiero leer como máximo? Longitud Es más, directamente No voy a hacer un buffer Todo esto vuela ¿Dónde lo voy a leer? En la variable que me pasó el fulano Total, esta no se puede desbordar ¿Sí? Y de esa manera Muere scanf Y es, desaparece esto también Y me queda mucho más copado Esta función se llama fileget Quiere decir que lee un archivo pero bueno, como sabemos que lo que el usuario ingresa en la consola está en el archivo temporal STDIN, un archivo virtual STDIN, la puede utilizar. Como segundo parámetro, quiere una longitud. Y como tercer parámetro, quiere que le diga dónde dejar la información. Ya está, listo. Facilísimo. Ahí lo tengo de manera segura. Vamos a probarla, a ver qué hace. Vamos a darle... Bueno, un par de warnings... Eh, bueno, no le gustan algunos detalles. Soy un ganso, la usa al revés. A ver, sí, soy un ganso. El primer parámetro es la cadena, o sea que cadena es el primer parámetro. El segundo parámetro es la cantidad y el tercer parámetro es de dónde quiero leer, en este caso, el puntero al archivo, que sería stdin. Bien, fantástico, eh, ahí está. Disculpe, ¿el pur qué era que hacía? Lo mismo que el F flush en Windows, y lo mismo que el guión bajo guión bajo fpurgue. Ah, okay, okay. Bien, sí. listo, sí. le doy el play. Ingreso un número, 10, error, 2, error, 3, error. Todo mal, loco, estaba todo andando, ¿y te parece a vos que a las 11 menos cuarto de la noche no ande y nos tengamos que quedar a arreglarlo? Sí, me parece. ¿Qué problema tiene esta función? Que lee todo lo que hay en la terminal. Y fíjense que cuando yo ingreso algo, el último ruido no es un carácter. El último ruido que yo hago es el Enter. O sea, yo estoy ingresando 11, Enter. Ese enter que acabo de, de tocar aparece también en la terminal. Y entonces ese enter Fgets lo está guardando en la última posición. Y al lado le mete un contrabarra cero. O sea, una posición en la última posición está apareciendo un enter y después el contrabarra cero. Entonces ese enter yo lo estoy validando. Como que es un error con mi función que verifica si la cadena es numérica solución fácil, solo por hoy, por ser 11 menos cuarto de la noche, tendríamos que en la última posición, de, en una posición menos de STRLEN tendríamos que meter un contrabarra cero. O sea, podemos hacer una, una solución simple, se puede mejorar, en el apunte lo tienen eh, mejorado, podemos hacer cadena, ¿sí? ya está cargado, entonces yo podría preguntarme ahora ¿Cuál es la última posición de cadena? STRLEN de cadena. Si cadena me dice que tiene cuatro caracteres, ¿sí? eso quiere decir que, imaginemos este caso, si cadena tiene cuatro caracteres, tiene adentro un hola. Acá tiene un enter, enter, y acá tiene el contrabarra cero. ¿Sí? Así está. Y cuando yo le pregunte cuánto mide, me va a decir que mide 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Si yo le, me paro en la posición 5, estoy parado acá. Yo lo que quiero es rematar a este. O sea, que me quiero parar en lo que el strlen me va a devolver, menos 1. ¿Para qué? Para hacer dinamitar esto y meter acá un contrabarra cero. Entonces, una forma... Podría hacer, hacer esto y clavar acá un contra barra, cero, uy, contra barra cero, punto y coma. Y ver cómo nos va. Vamos a rezar que nos vaya bien, así nos podemos ir a comer. Le damos play, ponemos 1, me dice que el número es 1, ponemos menos 1, me dice que el número es menos 1, ponemos 2, me dice que el número es 2, esto es un éxito. Se puede mejorar, se puede mejorar esto un cachitito, como está en el apunte, porque hay un pequeño problemita que esto no contempla, que es cuando el usuario me llena de caracteres y llega al tamaño máximo de mi cadena. Esto genera ahí, en ese caso particular, un pequeñito agujerito de seguridad. Así que eso si quieren lo pueden mejorar, en el apunte lo, lo, tienen, lo tienen mejorado. Bueno, gente, no sé, no nada, si no hay dudas, esto es lo mismo que está en el apunte, eh, yo no quería dejar de mostrarlo, y se van a encontrar exactamente lo mismo en el apunte, posiblemente con esto hagamos un videito explicándolo un poquitito más a fondo, eh, que va a estar en el campus, pero les recomendaría, Mañana, tranquilos, le pegan una leída al apunte y para el jueves traten de construir un par de funciones ustedes, cosa de que cuando querramos empezar se puedan sacar algunas dudas, ¿sí?